Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luis y a continuación les enseñaré los primeros pasos que debemos tener para hacer parte del proyecto de Minecraft eh, que nos trae la Universidad de Fit y el Media Lab junto con el semillero de diseños para experiencias interactivas e inmersivas, eh, por lo cual vamos a iniciar. Para empezar debemos conocer que eh, Minecraft es una aplicación que funciona a través de Java, que es su lenguaje de programación. Para nosotros descargar Java lo primero que queremos hacer es eh, dirigirnos a la página de Java que es esta de continuación y dirigirnos a la, a la pestaña de descargas Lo que hace aquí la página de Java es detectar de forma inmediata mi versión de Windows para darme la versión recomendada de Java pero lo que les quiero decir a continuación es que Java también está disponible para Mac y IOS, lo que quiere decir que no es solo para Windows. Eh, así que lo primero que queremos hacer es iniciar la descarga e instalarlo. Una vez tengamos el Java descargado lo ejecutaremos. El proceso de instalación de Java realmente es bastante sencillo. Aquí nos va a pedir la, si, las condiciones de servicio de Java y si, desea, si deseamos cambiar la carpeta de destino de donde la vamos a instalar. En mi caso la carpeta predeterminada está bien y al darle a instalar va a aceptar los términos y condiciones y ya en este momento esperamos a que finalice la instalación. Y una vez tengamos el Java descargado e instalado ya procederemos a instalar el Minecraft. Eh, para de esta forma vamos a ingresar a T-Launcher, T-Launcher es un launcher que nos permitirá descargar y jugar Minecraft tanto para los usuarios no premium como para los usuarios premium, es decir, no, hay, no es necesario comprar Minecraft para ser parte de este proyecto así que para acceder a T-Launcher está la página tlauncher.org y una vez estemos en la página le damos directamente a descargar T-Launcher Aquí nos, va a, aquí nos va a ofrecer las diferentes plataformas para descargar Como podemos ver tenemos Windows, Mac y Linux En mi caso, en mi caso como soy Windows voy a descargarlo a través de Windows Una vez el launcher esté descargado lo procederemos a ejecutar para hacer su instalación Le damos continuar Le damos aceptar a los acuerdos de licencia nos apareció un poco de publicidad. Y aquí le vamos a dar continuar. En caso de que ustedes tuvieran un T-Launcher anterior o tuvieran un launcher anterior antes de este, para evitar eh, múltiples, multi múltiples problemas de bugs o cosas así. Le, recom le recomiendo eh, realizar instalación limpia que eliminará todas las carpetas de .minecraft y .tlauncher eh, anteriormente en caso que sea la primera vez que estás instalando tlauncher no es necesario chulearlo una vez termina la instalación eh, le haremos lanzar tlauncher y le haremos para crear un acceso directo al escritorio un poco de publicidad ya una vez tenemos el T-Launcher instalado, nos va a aparecer una interfaz como esta Así que para empezar vamos a introducir nuestro nombre que será el nombre que aparecerá en el juego En mi caso voy a introducir Luis Es súper importante que ahora al elegir la versión, elijamos la versión 1.17.1 ¿Por qué? Porque esta es la versión eh, que, tiene, que está asociada al servidor eh, podemos instalar la versión más nueva que es la, la última versión que es justamente esta la versión 1.17.1 que es siendo lo mismo y la versión Optifine Optifine es un plugin, un mod que nos permite eh, acelerar el rendimiento gráfico de Minecraft para en caso tal de que no tengas una computadora tan potente como le desearías eh, yo voy a instalar el Optifine justamente y ya le damos a instalar Esperaremos un rato a que se instale esta versión de Minecraft que puede tardar unos minutos y ya podríamos entrar y acceder al servidor. Una vez esté lista la descarga de la versión 1.17.1 del juego de T-Launcher, inmediatamente esta se va a ejecutar. Aquí ya estamos adentro de Minecraft. Voy a maximizar la página. Y ahora, ¿cómo nos unimos al servidor? Para unirnos al servidor, nos dirigimos a la pestaña de multijugador y en la pestaña de multijugador le vamos a dar a Añadir servidor. En Añadir servidor le vamos a poner el nombre del servidor. Eh, este queda criterio de cada quien en mi caso va a poner eh, servidor de AFIT para tenerlo más organizado. Y en la IP del servidor es la dirección que nos va a poder permitir establecer contacto con el servidor. En la IP del servidor en este caso es esta que yo lo estaré dejando se estará dejando en la caja de comentarios, en la caja de texto de este video y le damos introducir que le ha he IP, dos puntos y el puerto y le damos hecho de esta forma ya queda agregado el servidor a nuestra pestaña multijugador y ya podremos acceder a él cuando entremos a multijugador el servidor está en línea y podemos ver nuestra latencia por pins y sabemos que es el servidor que estamos buscando porque nos da la bienvenida al servidor. Así que le vamos a dar play. Una vez que entremos, lo primero que vamos a hacer es registrarnos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos registrarnos para poder acceder al servidor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a presionar la tecla T para, para abrir el chat y vamos a hacer slash register. Y aquí pondremos nuestra contraseña. En mi caso voy a poner una contraseña que más adelante obviamente la tengo que cambiar. Voy a poner Luis123. Vamos a repetir nuestra contraseña. Luis123. Y una vez este, estemos registrados ya podremos acceder completamente al servidor. Ya tenemos Java para ejecutar Minecraft, y ya tenemos Minecraft para poder entrar al servidor, ahora sigue como lo vamos a comunicar, por último vamos a utilizar Discord, Discord es una plataforma que nos va a permitir crear canales, grupos, eh, textos, para utilizar en este proyecto y que todos nos vamos a interconectar a través de este medio, Accedere, accederemos a la página de Discord que es discord.com y vamos a descargar para Windows. Cabe aclarar que no es necesario tampoco descargar porque igual forma se puede utilizar el navegador. Sin embargo yo la voy descargar porque me permite realizar más acciones que en la aplicación del navegador. Una vez tengamos el Discord descargado vamos a iniciar su ejecutable para instalarlo. Una vez lo estamos instalando, este procederá a, descarga, a descargar las actualizaciones y nos va a aparecer este feedback por lo cual vamos a esperar un rato como en mi caso yo antes tenía Discord eh, ya me aparece mi cuenta y mi usuario una vez iniciado es súper importante que deberemos crear una cuenta en Discord para poder unirnos y en el enlace y en la caja de textos de este video también va a estar el enlace para unirnos al servidor de Discord que, estamos, que vamos a utilizar eh, para realizar el proyecto ya son todos los programas que necesitaremos para ser parte del proyecto de Minecraft junto con la Universidad de AFIT y el Media Lab, Java, Minecraft y Discord. Si durante este proceso tienen algún problema o se les genera alguna duda, no se les olvide escribirme a mi correo institucional que es ldmedinap.edu.co que de igual forma lo estaré dejando en los comentarios de este video para que lo tengan a mano. Y... Eh, están cordialmente todos invitados a ser parte de este proyecto que se realizar todos los jueves de 3 a 5. Nos estamos viendo pues.